promover la plataforma de Hotmart. Yo no conocía la plataforma de Hotmart, pero cuando comencé a trabajar con Hotmart quedé más que encantada. Miren, es otro mundo, las herramientas fabulosas, la atención al usuario increíblemente eh, eficaz.